Si eres tan perfecta que mi hechizo va hacia ti A tu mirada, a tu silueta como camina coqueta Tan sexy sensual que tu pierna son de otro planeta La neta muñeca, es que usted me interesa Salgamos a comer o a tomar una cerveza No, no, no, me sobrepaso en la mesa Vamos a perdernos fuera de este planeta Alcanzamos las estrellas como un par de astronautas Tratamos un jet espacial, viajamos a otra galaxia Encontramos un mundón donde no haya diferencia Puede ser que esto algún día tenga un fin Pero hay que disfrutarlo mientras no tienes un king Este cine es para ti, lo compuse y lo escribí Me maté pensando que no sé si es Ok, sí, no encuentro un espacio para entrar Para entrar en tu mirada Conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo Por un sistema solar Soy un ángel para ti lo mal que tiene todo el mundo Tú lo convierte en un bis. And the love for you Mi meta siempre serás tú I will be forever what you wanna, wanna do Soy un ángel por ti Me entiendo que no esté pa' ti Lo mal que tiene todo el mundo Tú lo convierte en un bis. And the love for you Mi meta siempre serás tú I will be forever what you wanna, wanna do I'm yeah. yeah. yeah.